Facundo Cabral Rodolfo Enrique Cabral Camiñas La Plata Buenos Aires, 22 de mayo de 1937 Ciudad de Guatemala, 9 de julio de 2011 de nombres artísticos Indio Gasparino en sus comienzos y luego Facundo Cabral fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino considerado entre los 15 mejores cantautores en lengua castellana de la historia. Su propuesta artística resulta difícil de encasillar. Aunque compuso canciones y algunas de estas trascendieron a nivel hispanoamericano, como No soy de aquí ni soy de allá, su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, sátira, misticismo, cristianismo, anarquismo, Optimismo y hedonismo. En ellas citaba constantemente a Jesús, Atahualpa Yupanqui, Kirimamuti, Borges, Wilman y Teresa de Calcuta, entre otros. Al momento de definir su trabajo, Cabral aseguraba que en vez de trovador o un cantador de historia, él representaba lo que en la Edad Media se conocía como juglar artista ambulante que ofrecía su espectáculo, música, teatro, literatura o charlatanería a cambio de dinero. En los recitales que realizó el compositor revelaba algunos aspectos personales de su vida, como que no tenía hogar ni que recorría el mundo viajando de hotel a hotel. Por eso se autodefinió como vagabundo first class. Sin embargo, este aspecto, como muchos otros, jamás fueron comprobados, ya que nunca se han realizado libros biográficos y documentales acerca de Cabral. El cantor fue el único portavoz acerca de su vida y su obra. Por ejemplo, el cantante Alberto Cortés, quien realizó estas giras con el músico, escribió una columna de opinión cuando falleció el cantautor, la que sostenía que fue un personaje controversial que se inventó a sí mismo. Cabral fue asesinado en Guatemala en julio de 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico. La UNESCO lo declaró en 1996 mensajero mundial de la paz y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2008. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.